con Solaron, con Rosetta, Pepi, Colombo, Cassini, Jorge, en bicicleta. Del ahí al cinturón de Kaiper, a Venus o a Mercurio, a Marte o a Titán. Negrana, la distancia es pequeña, porque Negrana para acercarse al sol, solo es bajarse a Sarobreña. En el Colombo, casi me mi Colombo Casino con su bicicleta, y con cualquier cosa que el vuelo. En el IA dicen que de gran solo no se sale por el cielo. para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para,